Los residentes de la comunidad Mirabel de esta ciudad de San Francisco de Macorís dicen que ya no aguantan el polvo que se produce en las calles debido a las precarias condiciones en las que se encuentran.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 ese polvo eso tenía uno pobre, que no fue no, no nada. Imagínense aquí toda la gente todo, un dado, todo, todo, todo, un desastre, todo, todo, todo, su noticiero regional, Robinson Blanco.